En medio de la noche está mi corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo de un beso a beso Siento algo extraño un mi corazón